con en estado de coma. O sea, la boche. ¿no? Una lineal de coca. Fumando verde peli. Quizás exagera un poco lo fanal. Pero creo que se basa de manga. ¿no? Ah, okay, la <tose> Ah, el manga, le doy. ¿eh? <risa> no. Es una niña. Déjame en paz.